Eh, está con nosotros en este momento aquí en el estudio la señorita Betty Polanco. Betty Polanco es tía de un menor que eh, tiene problemas de salud muy serios. Él eh, fue diagnosticado con cáncer, cáncer de neuroblastoma de alto riesgo y necesita un trasplante que consiste en quimioterapias especiales. Ella ha venido para explicar la situación de su pariente con la finalidad de ver si eh, recibe ¿no? una ayuda de parte de, de corazones generosos que hay en, claro. en, en, con, con, aquí en este pueblo y que además en toda la región y en el país. A ver si podemos salvarle la vida a este chicuelo que ustedes ven ahí en pantalla. Adelante, Betty, buenos días. Buen día, primeramente primeramente gracias por permitirme estar en, en este espacio. Se, está se está te oye, se te oyendo. El micrófono? Bien. Sí, okay. Adelante, nos hemos visto en la necesidad sí. de acudir a tantas personas. Hemos recibido ayuda ya de muchas personas. Pero realmente es una situación que ha afectado mucho a mi familia porque no la estábamos esperando. Es un niño que tiene apenas cuatro añitos. Ah. Aquí en el país duró un año con un diagnóstico errado, dándole tratamiento para, para artritis idiopática juvenil, que fue lo que le diagnosticaron aquí, lo vieron varios especialistas, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Eh, ¿Por qué decidimos llevarlo a Boston?, se hizo la recaudación ya que el niño en vez de mejorar con el tratamiento del diagnóstico que le hicieron, iba para atrás y no mejoraba. Un día hubo que transfundirlo porque tenía la hemoglobina en cuatro. Eh, hubo que transfundirlo de emergencia. Entonces ahí le hicieron un tracto de cráneo y salió unos como unos coágulos de sangre en el cerebro pero aún así tampoco determinaron que era cáncer. Decidimos llevarlo a Boston en busca de una mejor respuesta. Y bueno, él es mi sobrino, hijo de mi hermano, Toribio Polanco. Sí. Él es arquitecto eh, de aquí, de San Francisco de Macorís. Y sí. allá entonces se dio, o sea, se dio a conocer la terrible noticia de que no era artritis idiopática juvenil, que también es una enfermedad catastrófica, sino que es, Cáncer de neuroblastoma de alto riesgo. Es un cáncer que ataca solamente a niños. Se le diagnostica a niños de 5 años para abajo. Y es una enfermedad que para en el país no hay un tratamiento para este tipo de cáncer. Entonces nos vemos en la obligación de, de solicitar la ayuda. Eh, y agradecer a todas las personas que se han unido a la causa muy bien. Porque Entonces, realmente es un tratamiento muy costoso ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, tenemos una cuenta en GoFundMe Vamos a ver también tenemos Está varias ahí. cuentas. ¿Será esa que oh, dice? la ponen en pantalla, por favor. 26 700, ah, 11, 4, 84. de qué banco es? Reservas. Esa es eh, la cuenta en pesos del banco de reservas. Uh -huh, También bien. hay una en dólares, que es la 960-292-1643, a nombre de Toribio Polanco. Bien. Entonces. Ese es mi hermano. Entonces, ¿en oh, no. qué etapa está? ¿El niño está aquí o está en Boston? Él está en Boston. Okay. Está recibiendo quimioterapia. ¿Y cuánta necesita? Bueno, el tratamiento conlleva de un año y medio a dos. Wow. ¿Qué, ¿Qué costo tiene el tratamiento de manera aproximada, si tú tienes la información? Eso da miedo. Aquí <risa> mi madre. Cuatro millones de dólares. Ay, mía. de dólares. De dólares. Sí. Wow. Ustedes se han acercado a, a las autoridades de, del gobierno, tanto a las pasadas como, como a las actuales, en, en busca de ayuda. Hay, hay, por ejemplo, la, la, a instituciones, bueno, ya, se, ya la quitaron, pero imagino que eso va a pasar una dependencia de salud pública que era lo que manejaba eh, el espacio de la primera dama, que sabemos que hay eh, que manejan unos recursos específicamente para este tipo de casos. Se han acercado ustedes. Sí. Mira el señor Gonzalo Castillo, eh, supo, eh, tuvo conocimiento del caso. Y él mandó una comisión y dijo que él se iba a hacer a cargo de todo, lo iba a llevar en vuelo privado y eso. Pero la ayuda realmente nunca, todavía la estábamos esperando. Mi hermano se tuvo que ir de emergencia porque el niño estaba empeorando. No sabíamos que era cáncer y se tuvieron que ir y todavía no nos han eh, respondido. Dicen o sea, no, que no. No, ¿No le ha respondido, Gonzalo? No. Es un tratamiento realmente costoso bueno, pues eh, son 228 millones de Vamos meses. a repetir entonces las, la, las cuentas y solidarizarnos con la familia eh, y, sobre todo, para llevarle la salud a este niño que necesita de nosotros. Y eh, creo que es un, un objetivo: que toda la familia franco-macorizana haga su aporte, cualquier, que, cualquier aporte que sea, entre todos se va a hacer. Importante. Así es. Sí. Entonces ahí están en los, te, en los teléfonos, lo, las cuentas, tanto en pesos como en dólares, para que le devolvamos la salud a este niño que apenas tiene cuatro años. Cuatro años. Bueno. Correcto, bueno, pues muchísimas gracias. Pues, ah, eh, eh, de quisiera... todas maneras, decirle, decirle a la joven que no, que no desmaye. No, y que es importante que trates de acercarte a las nuevas autoridades también, sí, sí, claro. eh, especialmente a la primera dama y, y al sector de salud, porque entendemos que ahí pudieran ustedes encontrar, además del, del apoyo de la gente, naturalmente, eh, alguna solución eh, viable con relación a esta situación. Ah, Franklin Romero, el senador por la provincia de Duarte? Que haga un esfuercito para que ayude a la familia Toribio Polanco, de Toribio Polanco, al nieto, sí. que, que la recompensa es arriba, es decir, son los bienes de arriba lo que se está eh, en la tierra buscando. Y a la gobernadora, a la actual gobernadora Xiomara Cortés, sí. para que también haga uso de su influencia porque es la representante del gobierno en la provincia de Duarte. Y se trata de un provinciano nuestro. Vamos a devolverle la salud a este niño de cuatro años y el sosiego a la familia para que disfrutemos de un hombre de bien. Claro, claro que claro. sí. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Betty, por, por estar con nosotros. Señores, ustedes escucharon. Betty Polanco nos eh, viene a decirnos de la situación por la que atraviesa su familia con esta dificultad de este niño de cuatro años que necesita de la ayuda de todos. Ahí en pantalla vamos a dejar, ¿verdad?, sí. eh, los, los los números de, de, de las cuentas, tanto en dólares como en pesos, para que la gente eh, pueda aportar eh, como pueda. Así es que, bueno, nosotros vamos ahora a recibir los WhatsApp. Vamos